Quiero que en Holanda los que consumen el aceite de palma africana que se den de cuenta que el aceite que ellos consumen es el sudor de nuestro cada día aquí en Colombia para traer el pan a nuestra familia que muy, muchas veces lo queda difícil. Ser sindicalista, en, además de en este país, en esta zona, es muy difícil. O luchas y te mueres peleando o te mueres de hambre. Nosotros tenemos varias cosas que le estamos trabajando y es por medio de, a veces de diálogo, pero cuando no, no se dan los diálogos nos toca hacer denuncia para poder eh, mitigar el riesgo que hay en, la, en las plantas extractoras porque eh, allí hay mucho riesgo. Es una planta que tiene 55 años, es una planta obsoleta y el riesgo es permanente. Pero menos, las vacaciones son 15 días hábiles. Señor Jairo, buenas tardes. ¿Cómo ha seguido su accidente? Usted casi pierde esa mano, ¿no? Señor. ¿Usted le cogieron cuántos puntos ahí? 60 puntos. 60 puntos. Fue a las 3 de la mañana. Ese día teníamos supuestamente los cumpleaños de la empresa. Y la empresa nos mandó a trabajar el día, por la noche, para no perder tiempo. Y estaba barriendo. Cuando estaba barriendo me resbalé y, y me caí. Cuando caí puse la mano alrededor del fin el sinfín estaba en movimiento. El movimiento, claro, grande. del cansancio, sí, lo, que lo cogió y lo... Sí, tenía mucho sueño y hoy casi pierde la mano. Casi, sí. Esto, cualquier cosa que podamos hacer de la organización sindical, usted no sabe, no dude, para eso estamos. En el 2013 la empresa radicó una solicitud para un despido colectivo de los trabajadores, en el cual estábamos incluidos todos los trabajadores enfermos. El objetivo de la empresa es eh, no tener trabajadores enfermos. Ella nos lo ha manifestado abiertamente, que, que son un costo, ya se le vuelven una carga. Después de tres años, logramos, eh, por medio de una convención colectiva, una negociación, ingresar a 95 compañeros a, a la empresa y, y los reconociera como trabajadores suyos. Hoy en día ellos están directos ya con la empresa. Aida, buenas tardes, buenas ¿cómo está? Pues muy bien, gracias. Aida, este, usted su trabajo es polinización. Polinizado. Es una labor dura, claro, pesada cierto. para usted como mujer. ¿Por qué no usa el tapabocas? Porque la temperatura está muy alta. Pero usted es consciente de que este polvo le, le, le afecta a los pulmones, ¿cierto? Sí, claro. ¿Ya? Entonces hay, tenemos que protegernos de, de, de, de ese tema. Pero de, si esa... uno se pone el tapabocas con esta temperatura, uno se llena de, de, de agua. ¿eh? Y tiene que estar bajo, y escurra, y eso. Entonces se le dificulta a uno porque uno pierde más tiempo. ¿Ves? Y, y aquí, no puede mantener el la, ritmo de trabajo. Ajá, y aquí la idea es de entrar y, y darle hasta que termine y después sí sentarse. Porque aquí no le da tiempo a uno de sentarse. Que si uno se sienta, pues pierde tiempo y no es capaz de terminar. O ¿Qué peligros o qué riesgos esto, representa? Esto es una dificultad. Es un riesgo, es un peligro, porque ahí se puede esconder una serpiente y a la hora que uno uno va pendiente a donde va a pisar, simplemente va pendiente a la, a la a mata. La ¿Se encuentra con serpiente? Sí, claro. Se encuentra con serpiente. Cuando uno se enferma, uno tiene dos, dos castigos. Uno, la enfermedad, y otro, la desmejora salarial, porque... Usted no tiene derecho a horas extras, no tiene derecho a, a recargos nocturnos, solamente eh, lo limitan a trabajar ocho horas, entonces el ingreso se ve desmejorado. Y eso afecta el tercer problema que es lo familiar, porque entonces empieza a tener problemas también en, en la casa. Y la gente eh, escasamente le está alcanzando para comer y no tienen una calidad de vida como, como merecería un trabajador. Este es el trabajo que hice yo durante 22 años, corte, recolección de, de, de, de fruto, ¿ya? Me dejó como lesiones, manguito rotador y epicóndolo y problemas de columna, porque acá esto es un trabajo repetitivo, ¿sí? encontraba cosechando, cortando, haciendo mi labor, este, a lo que fui a dar el, el palinazo, sentí el dolor y desde ahí para acá ha venido con problemas de salud en el hombro y la empresa viene y me saca de mi labor y me manda para un trabajo donde ella paga un salario fijo que es de 27 mil pesos. Y no me quiere pagar lo que yo me ganaba cuando me asienté en, en la labor que yo venía haciendo. Cuando estaba bueno en mi función me ganaba aproximadamente 900 mil pesos. Ahora que ellos me reubicaron, me gano el mero, el mero 420 mil. Buenas. ¿Cómo le fueron a los pelados hoy en el colegio? ¿Le fueron bien? Fue un poquito mal. Ahorita voy a poner la calle. Mi sueño es tener una casita, pues así como la tiene el vecino, pues ahí llevo uno, tengo unos bloques y pues ese fue mi ilusión, hablé con mi señora y le dije que, que pues echar para adelante y poco a poco iba haciendo las cosas, pero ahora que caí en esto, pues las ilusiones se me, se me fueron a pique porque yo cómo puedo hacerme ilusión si lo que estoy ganando no me alcanza para comer. esto es una, una, una constante lucha para tratar de, de sobrevivir en el, en el tiempo. Nosotros eh, pues nos rebuscamos por ahí vendiendo ropa, vendimos agua, tenemos gallinas y vendemos huevos para suplir una necesidad de paso, no, no un proyecto productivo que se vuelva sostenible. Ser sindicalista en Además, de en este país, en esta zona, es muy difícil porque eh, nos ha tocado ir a enterrar compañeros que nos han matado. Vamos, los enterramos y tenemos que seguir nuevamente en la, en la lucha. ¿Cómo ha influenciado toda la, la, la, la violencia o, Impotencia...